buscar algunas respuestas, una señal de otro mundo y al conectar con las estrellas, seremos tú y yo al fin. Seremos